Domingo 24 de junio y durante todo el día, diversas asociaciones protectoras de animales como el Club de Cat, de Galgos, Voz Animal, Sosurones, Amix Acullidos de Abrera, Al Jardinet dels Gats, La Nuguera, PAP, ProGolden y APAEC participan en la fiesta de los animales dentro de la fiesta mayor del barrio de San Pera, Santa Catarina y la Ribera de Barcelona. El programa de la Fiesta Mayor de los Animales incluye stands de información de las asociaciones protectoras, pasarelas de animales en adopción, concursos, una charla sobre terapias naturales en animales y otra sobre la problemática de la tenencia de animales exóticos en Cataluña. Eh, nosotros somos un grupo de voluntarios de protectoras de animales que eh, tenemos la intención de fe arriba la agenda, al barrio y sobre todo, la, la problemática del abandonamiento de los animales y ha molts animals que s'han abandonats, eh, que estan abandonats tangats, com gossos, fures, cunills, eh, llorus, tot tipus d'animal Y el que volem es que la gent s'apiga que existim, que tenim molts animals en adopción y que no és necessari anar a comprar cap animal en lloc. Eh, durant tot el dia d'avui tindrem les eh, associacions protectores que hem vingut, tindrem un stand informatiu, aquí podreu rebre informació del que vulgueu. Y haremos una pasarela de adopción, a l'han Matilla i y tarda esta tarde fer una pasarela de animales en adopción, en FET un concurso de mascotas de, de barri, del barrio de Ciudad Bella. Y esta tarde también tenemos dos charradas muy interesantes sobre terapias naturales a animals y una altra d'animals animales exóticos y durante toda la tarde pintar caras para los